Imágenes, eh, de, eh, eh. fue pone el J privado el cherry. En wow. Sí, ya, sí eh, Viendo <risa> Nueva York desde la, desde la ventana de Ye junto con. A los eh, foques, no, Kiko, Kiko el Crazy. Kiko el Crazy, exacto. Sí, sí, sí crazy. a los foques lo también va Jepri en el crazy. viaje. Ya, ya, ya, ya. No, no, no. Y es bueno eh, mencionar esta parte porque es un muchacho que nunca pensó llegar a donde está. ¿Entiendes? Y. Uno se siente feliz que este muchacho de barrio haya logrado lo que es, es salir de su país sí. haciendo música. Haciendo música. Haciendo, haciendo así música el, el por cherry. la parte legal, ahí está el Cherry, primero fue Kiko. Pero el Cherry es malocaíto. Es malocaíto. <risa> sí. Es malocaíto. Que estaba loco por llegar a Estados Viene, Unidos. Cherry. No, él no, el soñaba con, con eso. Al el el cherry, cherry, el cherry. El cherry lo bueno que el Cherry se ha llevado de consejo y lo han controlado. Porque si lo dejan Cherry, es loco. Suelto, claro, claro. No, estaba bien? bien, muy controlado este Cherry. Sí, no, Demasiado. se ha controlado, se ha controlado. La mano de Santiago Matías, los foques. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a escuchar. Dame, men! Sí, sí, ¿no? está, ¡Ahí está! ¿sabrón? ¿sabrón? que llegó a Estados mirando y los lo, estoy aquí no es bueno porque salen de, de su barrio <risa> marginado sin sin ningún futuro y, y se meten <risa> a la, y la música y mírenlo ahí no mirenlo ahí es un logro para el Cherry y su Gasol, familia de hater sí <risa> un, ejemplo Gasol, ahí, un ejemplo de superación Gasoy, tiene que enfocarte ahí ejemplo de superación y dejar de irte para los ríos con el men. Primero que Rochi ¿Eh? <ríe> ¿Eh? llegó, ¿eh? Eh, con eso, eh. ¿Y ese veneno? No. Los, los urbanos, siempre me acuerdo de ti, Néstor, que tú siempre ibas aconsejando aquí a los jóvenes claro. de que se puede. Se puede. No, no, y que tienen que tirar para adelante. Mira una cosa que a mí me da cuerda con, con los artistas de aquí, de San Francisco. Usted lo puede coger como usted quiera, porque yo ando solo. Ay. Eh, Son <risa> Ellos, mira, antes, antes de donde yo salí, que fue Corillo el Puente, era con CD grabado. Tenían que comprar el CD y, y, y darlo, buscar una muchachita del barrio que la dejaran salir y con ese CD pararse en el parque, en ese semáforo, a dar los CD. Y la gente tú se lo daba y le hacía así. Por el otro lado. ¡Fuah! No, pero que no ha estado tres, ya vamos a cogerlo de nuevo. Fuah, y lo intentábamos. Ahora es gratis. Tú tienes ahí Twitter. Tú tienes ahí Tito. Tú tienes ahí Instagram. Tú tienes Facebook. Tú tienes YouTube. Me explico. Usted tiene una destreza de rapear, que hay muchos eh, raperos, te voy a mencionar unos cuantos. Ahí está el mismo Tito Rap ahí está el mismo eh, membresía que hace RAC otro, mencioname otro malo, bien. malo malo el eminente, demasiado duro de los tiempos eh, tiempo atrás Mr. Dioni. Mr. usted está viendo que el resultado de los capitaleños es las redes y los videos si usted sabe improvisar si usted sabe hacer un buen delivery si usted sabe entonar Usted tiene que hacer un video hasta dándole buenos días. ¿Usted sabe rapear, improvisar? Improvísele con la vacuna, con la tarjeta, ¿verdad? Y súbalo. ¿Usted no sabe si Santiago Matías coge esa improvisación y la sube y lo, lo salen a buscar? Así es. Pero no quieren hacer eso. No quieren hacer Usted nada. entona, haga un video, buenos días, oh, demostrando su talento. Porque cuando viene a ver un rico que está durmiendo y ve ese video y le da y lo ayuda claro hagan coros rapeando usted siente a beber. ahí vamos a rapear tú sabes rapear ven vamos porque así es que capitaleño sí, lamentablemente se ha pegado que contenido contenido, ¿Contenido? Aquí no, dan contenido? no una entrevista que de qué te va a entrevistar de qué vamos a hablar de qué vamos a hablar no dan contenido no pero usted tiene que hacer video ese mismo Cherry Cherry iba conmigo iba a andy el patio al estudio. Sí, DJ Patio es de los primeros. ¿eh? A los Minas viejos, íbamos a DJ Patio. Y así como tú dices, hacían videos, se ponían a improvisar el mimito, y se grababan y se subían. Yo era parte de eso. Yo, yo con mi celular lo grababa, yo era un LG. Un ninja. ya tú sabes. Entonces, como tú dices, estos jóvenes de aquí, yo no sé qué, qué ha pasado. No quieren hacer eso. Entonces, usted sabe, usted, usted va chatero, coge una guitarra, vamos a grabar. La, la, la, la, con el kilín, kililín. Con el kilín, kililán. ¿tú entiendes? Por qué no quieren hacer eso, súbalo. Hay que merenguero que busque a un, a una gente ahí que sepa Tamora y un güirero. Claro. Que, ya, ya, pues un Mira, ya, mire los muchachos de huella. que sufrieron un accidente por cierto y gracias a Dios no no le pasó nada malo a, a los muchachos de. Y, otro idioma, lo que. cutaco, Ah, era peluca. La sí. Gente. Ese muchacho fue. En... ¿Cómo salió? ¿Cómo se dio eso? contenido? Si ellos no se hacen el video, se, se pegan. Se no. Real, no está se pega. 200 videos uh -huh. tenían ellos ahí con ese meneo. Uh -huh. Y vino uno. Eh, pero, un ejemplo. ¿Eh? Eh, Bullying 47. Bullying con los videos pollo. también. Sí. ¿Quién es Bullying? Aquí hay pies chamaquitos que saben. ¿Eh? Que, que, que saben es? improvisar, que saben rapear, que saben entonar, que saben cantar. Que pueden hacer contenido. Pueden hacer cosas. contenido. Usted está fregando. Estoy fregando. Me pusieron a fregar. <risa> no quieren hacer eso. No quieren lo hacer que eso. quieren es hallar. Hay una gente que le meta cuartilla. Lo, los cuatro están metiendo así. La gente tiene que ver tu contenido. A mí me dicen, no. Eh, muy, muchos amigos míos se quillan. No, que tú te entoas. Tú quieres ser animador. Tú quieres ser cantante. Tú quieres ser presentador. Tú quieres ser... Mentira, si yo la pego una canción ahí, ¿Así es? los paris, pues más barato. ¿Cómo que lo vamos a tirar? 100 mil. Tres paris a la noche, 300 mil. Es más, de esos 300 mil que me den uno y medio a mí, reparta a nosotros. Me de, me, que me den 100 en una noche, son 100 mil pesos. Ya ¿Tú, tú entiende? Ah, y si yo tiro una frase en una animación de si y se pega, María Chibuda, ¿usted sabe lo que hizo María Chibuda? La que registró. ganó un Grammy. Pero la registró toda la frase. Si yo agarro y ahí arriba los nervios me hacen tirar una frase y se pegó o un coro. ¿Así? No, a mí usted no me va a... Yo no me detengo. Yo siempre voy a estar ahí tirando, tirando, tirando, tirando. Aquí hicimos un video cuando empezó ese sobroso de la leche. Ella pide leche. Eso se fue viral en TikTok, increíblemente. Y en YouTube, ¿te se acuerda? Sí, bueno. sí, sí. Entonces no podemos parar. Usted me va a ver a mí haciendo de todo, Lo bueno, lo malo no. ¿Me entiendes? Pero a mí me da cuerda, porque aquí hay muchos, yo conozco demasiados muchachos, que le pesa darle ese botón de grabarse. ¿Eh? El hijo mío, cuando está quillado que ya sale resabiando, yo prendo el teléfono, y ese muchacho salta con algo. Así. <risa> <risa> y lo hacemos viral. Y va a hacerlo viral. <risa> ¿Eso así? No, <Pero> usted quiere... <risa> ah, no, no, usted quiere que los osobros se le hagan una entrevista. Usted siente ahí, yo tengo dos canciones de YouTube y ya. Y yo canto y ya. Eh, no, yo, mira, yo tengo 10 videos. Ahí ponga uno de eso improvisando, que yo improviso aquí. que okay, irán a su casa a filmarlo. Eh, usted tiene que us utilizar las redes que, las redes que son gratis. Así es. Y promociona. Yo promocioné a 3 dólares. Usted saca una tarjeta de débito y métale 500 pesos allí. Y no saben que se mueven para allá, para la capital, que para allá lo ponen de una vez ese contenido a grabarse. <risa> claro. Usted... Usted subió una foto, usted quiere que esa foto usted quiera que a una novia, Villalona. Métale tres $3? dólares. $3 tres dólares, lo va a ver trescientos y pico de gente. Y orgánico. Y orgánico. Que, de que, que Instagram no lo va a poner el Facebook a divariar. No, bulto. Mira, para cerrar, para porque yo cojo cuerda. Eh, cuando empezó la pandemia aquí, yo fui uno de los primeros que le dio el COVID. Pero en mi casa no había, no había agua nada más. Yo estaba comiendo de mi mamá. Porque imagínate, será en el país. Entonces yo le pedí a Dios, dame un, un, una brecha a ver qué yo puedo hacer. Me voy a poner el loco aquí trancado, un hombre que come tanto y trancado. Yo como menos porque ando en la calle, tú sabías. Pero si yo hice así, me senté en mi casa, hasta el ajo se va. <risa> <risa> porque que le da hambre a un trancado en televisión. Y me llama a mi hermano Keki. Me dijo, no podemos quedarnos así, la gente está muriendo del hambre. Y ahí salimos a dar comida. Y, de, y en el transcurso de dar comida, le dije yo, Dios, ilumíname, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y vi uno de los muchachos haciéndole en vivo. Dijo, pues yo puedo combinar esto con, con la loquera mía. Entonces, yo asustado, porque yo nunca había entrado al en cuartel a sacarme a la policía. Digo, no, espérate, porque la hambre está primero. Y, y, y puse a cobrar por menciones. Me llamó un muchacho de un colmado de la Javiela. pero a ti te ve mucha gente. Mencióname ahí. Y yo lo iba a hacer gratis. Y yo él la para que era mi chofer. Me dijo, no, pero quítale 500 para gasolina. Y de ahí surgió, me vi con 10 anuncios. De a 3 mil pesos, ¿cuántos son? Por 515. Ya teníamos 15. Semanal. semanal Semanal. y nosotros por nosotros éramos julepa y tiro y nos tiraban de todo era un riego pie, pie, y piedra y me di en botellazo y me di en pedra entonces nosotros tenemos un arma que es la red usted no se ponga a ver películas nada damas póngase a hacer suyo usted tiene un talento haga lo que sea usted sabe cocinar vamos a inventar ponga, ponga, ponga el teléfono de frente y cocina